Vamos a ver. Vamos pues a ver. Hacer pito pito gorgonito y acertáis a la primera. ¿Por qué? Porque sí. Este, por supuesto. ¿Cómo? La derecha, por favor. más así se llama mi gatito. Oreo. Hola, citas, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a ver eh, las diferencias entre un logo real y un logo ficticio. O sea, tenemos que averiguar qué logo es el real y cuál no. Yo diría que es el de la derecha, porque esto de aquí no me suena. El... Derecha. El logo correcto está a la derecha. Hemos acertado. Bueno, el primero. Bien. A ver el siguiente. Uh! Espérate, para, para, para, para. El logo de la derecha. El correcto está a la izquierda. Izquierda. Es el de la izquierda. Mm, bien, eso es un detalle extra. El logo de la izquierda <risa> es el correcto. ¿El de la izquierda? Es el de la izquierda, el que tiene el puntito en la I. El de la izquierda. El de la izquierda, por supuesto. <risa> es el de la izquierda. De ya está. Aquí no hace falta pensar. ¿Qué color es correcta? Es rojo. Azul, amarillo y verde. ¿Y alguien? Eh. El que tiene las primeras letras en amarillo y las otras en rojo. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a ver. Vamos a ver... Este. El de la izquierda. ¿Sabes por qué lo sé? Aparte porque lo he visto por millones de sitios Aparte también porque el de la derecha no pega mucho El de dos flechas por los dos lados Sino también porque eh, no sé dónde lo vi Que la flecha está así porque hay productos de la A a la Z O sea, es todo el abecedario Tenemos productos de la A a la Z Como diciendo, tenemos de todo Ya verás, ya verás cómo es el de la derecha Derecha, derecha. Ese es un detalle extra. El logo de la izquierda es el correcto. ¿Vos? ¿Reconoces el logo de Crayola? No lo conozco. Pero yo me lo voy a inventar, ¿vale? Creo que es el de la derecha. ¿Por qué? Aquí Por decir está. algo. ¿Qué? Sigamos adelante y comprobemos tu conocimiento en las marcas. De, el logo. de la izquierda. ¿Puedes encontrar el logo correcto de Tommy Hilfiger? ¡El de la izquierda! No me pongas puntos. ¿Por qué? Porque el, el color rojo está me suena en la un la izquierda, montón. blanco y rojo. El de la... ¡Para! No son iguales. Lo que cambia es la letra. Que el de la izquierda está en negrita y el de la derecha está más... No, el de la derecha. Punto. No hay más. Pensaba que el cambio estaba aquí, Los en la cola. Los son idénticos, persión. Sí. derecha o izquierda. Derecha, porque a mí los puntos esos ahí no me suenan para nada. Es el de la derecha. El correcto es el derecho. Aunque me suena el de la izquierda, pero es el de la derecha. ¿Por qué? El logo no lo derecho es el correcto. El de la derecha, parece ser. Por supuesto que puedes, es este. Si sí, puedes, yo pensaba que era el de la derecha, que estaba el carrito. O sea que. ¿Por qué vengas así? Probablemente reconozcas el logo de H&M, ¿correcto? ¿Es el de la izquierda? Aunque claro, espérate El de la derecha Yo creo que es el de la izquierda Déjame en los comentarios, ¿cuál piensas tú? Rápido, antes de que... Izquierda El de la derecha, es el de la derecha Como que está saltando Puma representa que está saltando el... la palabra Te has quedado flipando, ¿eh? ¡Oh my God. ¿Te has quedado flipado? Ahora es cuando es el de la izquierda y queda fatal, ¿sabes? Pero sí, ese de la derecha porque representa que el puma, al ser ágil, salta toda la palabra. Esta. ¿Eh? ¿Cuál de estos logos de Banana Republic existe realmente? Hombre, tendría que ser el primero porque tiene aquí el platanito, ¿sabes? Llaman la atención. Ahí está. Tenemos a Guess, ¿cuál crees que es? El de la derecha... A ver, vamos a hacer un juego. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú? Tan bonito. A la E, verdadera. Pi, pa, fuera. ¡Ele le queda! ¡Ele le queda! ¡El le queda! ¿Qué? El, ya sabéis, chicos, cuando hagáis un examen. Hacer pito pito gorgonito y acertáis a la primera. Cuando hagáis un examen, hacer pito pito gorgonito y acertáis a la primera. Eh. Aunque claro, ahora que lo pienso. El juego, si sí, tú. Pero, espérate, espérate. Este juego. O sea, cuando haces el juego de pito pito gorgorito, la respuesta está en el mismo sitio donde has empezado. Por ejemplo, mira, empiezo aquí, ¿eh? Pito pito, pito gorgorito. ¿Dónde vas? Tambon y a la e, verdad de pim pam fuera. ¿Ves? Acabas en el mismo set. No tienes entero. Puedes decir de Tom Ford, izquierda o derecha. Aquí no voy a hacer el juego porque. A ver, yo sé que la canción sigue, pero no me acuerdo. Entonces, pues mira: derecha, derecha. Este. ¿Puedes reconocer el de Hermes? Hermes. Va, el de la derecha. Nos decantamos por el de la derecha. Este. Bien, bien, Cápate bien. Con capa. Este, es con... este sí que lo he visto yo. En la tienda de deportes. ¡Ah! Ya sé dónde está la diferencia. Te voy a dejar 5 segundos. No le voy a dar play porque si no te va a decir la respuesta. Pero te voy a dejar 5 segundos para que la veas. Yo ya la he visto. Exacto. Está aquí la diferencia. Si te fijas, la cabeza. Estas dos están rectas, así. Y esta está recta y esta está así para atrás. Es el de la izquierda. Las siluetas de dos personas no deben ser idénticas. Por es eso el le... logo. ¿Cómo que no? Es el de... ¡Ah, claro! Ya lo he pillado. Vale, vale, vale, vale, vale. Ya lo he. Dice... Ya lo he entendido. Cuando ha dicho. Eh, las dos siluetas de la, per... de la gente no son idénticas. Como diciendo. Todo el mundo no es igual. Que aunque seamos diferentes. Podemos estar unido. ¡Qué bonito! Original está a la derecha. A ver. Echemos un vistazo a estos dos logos de Converse. ¿Cuál es tu el, elección? El de la izquierda. Es que el de la derecha lo veo como muy. Demasiadas puntas. El logo en de la, la izquierda. izquierda es correcto. Eh, imagino que es porque. La estrella, si te fijas, tiene cinco puntas, ¿vale? Para que no lo sepa, Converse es una marca de bamba. Que la estrella es la de cinco puntas porque un pie tiene cinco dedos. Esta marca sí que no la conozco. Así que no sé cuál, ¿eh? Vamos a, a decir una al azar, ¿de acuerdo? El de la izquierda. El de la izquierda es el correcto. ¿El de la izquierda? Dirás, ¿por qué? Porque sí, este, por supuesto. ¿Cómo? ¿Es la de la derecha? ¿Tú qué es? ¿Esta imagen cuál es? ¡Me estoy liando! Espérate. Es esto de aquí, ¿de acuerdo? Esta zapatilla de aquí es la de la Cro. Cuando se trata de Target, ¿verdad? ¿Derecha? Diría que es la derecha. Correctas de círculos son estas. Yo creo que por eso acierto ciertas cosas, porque por aleatoriamente digo, esa mismo. Hombre, esta, la derecha, esta no la puedo fallar, esta es el de la derecha. El derecho es el correcto. ¿Y si es el de la derecha y en realidad no la...? ¿Eh? Es a ver... La cara norte. ¿Izquierda? El logo correcto debe tener tres arcos. Sigamos adelante y revisemos el logotipo. ¡Ostras! De... ¡Este se sí me lía! Eh... Es que me lía un montón este logo. ¿Cuál es tu elección? ¡Izquierda! Es el de la izquierda. Hemos aceptado. ¿Puedes reconocer a Ford? <risa> ¿El de la izquierda? O el de la derecha, no te voy a poner segundo porque es muy sencillo Yo ya lo sé El de la izquierda es el correcto Déjame en los comentarios si quieres que hagamos el juego este de los logos Pero en este canal, eh, en este canal, ya que hemos hecho este vídeo de los logos Pues haremos el juego de los logos en este canal, ¿Vale? Eh, y haré, el, y subiré el resumen en el canal secundario Que si no, todavía no lo has visto Te lo dejo por aquí arriba, ¿de acuerdo? el canal secundario, para que le eches un vistacito ¿Cuántas botellas de agua tienes? Esto que me lo acabo de terminar Esto que todavía me queda un poquito de agua ¿Puedes reconocer el logo de galletas Oreo? ¿Las favoritas La de todo? ¡Derecha! La derecha, por favor Nada más así se llama mi gatito ¡Oreo! Sí, es tan mono! ¡Qué mono. Este, por supuesto. Oreito. Como, como fallemos esta. Como fallemos esta. La plataforma nos echa. Izquierda. El play está al revés. Izquierda. Probablemente veas este logo todos los días. Es el primero. ¡Ah! A ver, los dos de abajo no son, ¿vale? El primero. Yo diría que. ¡Ostras! Es que uno creo que es el antiguo y otro es el moderno. El logo el original dos. entre estas cuatro opciones. ¿Cuál? Nos decantamos, nos decantamos por el número 2. Por el 2. Number 3. La tercera opción es la correcta. ¿Y eso que este tiene es el logo original de Sephora? El 1. El logo 3 es el correcto. No era el 3 por aquí te voy a dejar la lista de reproducción el vídeo más popular según la gente te puedes suscribir ¿de acuerdo?